...en mi caso ha tenido varios efectos... ...de repente muy directamente en mí... ¿no? ...pero eh, ha sido así... ...nosotros, yo tengo tres hijos... ...tienen 10, 7 y 2 años... ...y eh, los educamos en casa... ...desde que eran pequeños nunca fueron a una escuela... ...y su eh, aproximación a la tecnología... ...siempre ha sido estrictamente solamente software libre... ...entonces ellos tienen una actitud... Eh, para con el software, que es bien notable porque ellos sienten el software como propio. Los personajes de los juegos, ellos saben que pueden hacer cosas derivadas y que en realidad no tienen que pedirle permiso a nadie porque tienen las licencias para eso. Fueron educados en un ambiente donde ellos no tienen miedo de usar y copiar. Y, ¿no? eh, y, eh, pero además de eso, que solamente el aspecto tecnológico, en realidad tienen una educación muy libre. Nosotros no hacemos escuela en casa, sino que hacemos desescolarización. Ellos tienen eh, libertad para buscar y aprender lo que ellos quieran su educación está orientada por su propia curiosidad y solamente nosotros estamos ahí para eh, destrabarlos ¿no? darles algún empujón en alguna dirección, nada más eh, eh, y cuando nosotros hablábamos de estas cosas hace un par de años la gente nos miraba como que éramos de otro planeta ¿no? educar así de esa manera a los niños era una cosa absurda sin embargo, hoy en día, a raíz de la pandemia, cuando los padres se han visto obligados de alguna manera a hacerse cargo de lo que sus hijos están aprendiendo, y se han encontrado con que de repente a veces el sistema educativo no está satisfaciendo su, su expectativa, o realmente pues cuando ya lo tienes frente a ti, de repente no es tan fácil desentenderse. Y he eh, visto que hay mucha más gente cuando, cuando, cuando ven que es, es una posibilidad educar a los niños en casa, es una posibilidad... Eh, ¿no? darles esa libertad y por mi parte me aconteció algo bien especial también porque eh, los, eh, mis hijos estaban de vacaciones en Colombia visitando a su familia, a mi suegra y se quedaron allá durante la pandemia entonces yo me vi a mí con mucho tiempo y descubrí que mi sensei de karate de toda la vida estaba dando clases online <risa> y yo no lo veía hacía 12 años y empecé a entrenar con él y fue maravilloso porque además tenía el tiempo y todo y me empecé a dedicar con un montón de dedicación entonces algo tan extraño como el karate también en mi caso se vio tremendamente potenciado y hoy en día estoy dedicándome un poco a eso también eh, eh, ¿no? o sea, me parece que hemos descubierto cada vez estamos descubriendo más como sociedad que ya no tenemos que estar todos asignados en cajitas en un solo lugar podemos estar a distancia y estas tecnologías nos van a liberar o nos van a esclavizar, que esa es la dicotomía, esa es la diferencia que uno puede ver. Para mí es súper claro, si tú tra te tratas con los demás seres humanos, con dignidad, con respeto, entonces la única forma de tratarse es con su porque de otra manera lo que estás haciendo está subyugando a los demás, o viceversa te estás viendo subyugado. Entonces para mí es una ola que viene, porque es lo lógico, tiene que suceder así, solamente que Vamos esperando porque los cambios sociales son lentos. Yo vine con mucha esperanza de que esto iba a ser así, y no, vamos de poquito. Muchas gracias, Sebastián. Es muy interesante la perspectiva que nos planteas desde este lado, un poco más eh, decir, bueno, pues la pandemia nos puede esclavizar o nos puede liberar, ¿no? Eh, Sebastián, ¿cómo permitió de alguna manera... Eh, esta pandemia eh, beneficiar al proyecto, al Huawei Laptop? Eh, ¿Fue un beneficioso? ¿Te ayudó? Eh, ¿Aportó más cosas al proyecto? Eh, ¿Cómo lo ves? Es, esta pandemia, pues, como comenta Sebastián, agarró a muchos, así, y a muchas familias, ¿no? Y, y se evidenció esta brecha digital que existe en el país y en el mundo, ¿no? En, en realidad, ¿no? Eh, con, con mucho pesar, estamos dando señal en las alturas de los apus de Puno, de Cusco, buscando señal móvil porque no hay ni siquiera señal móvil, señal de radio. O sea, estaban desesperados los chicos, trepados en. en en árboles este en, en, en al costado de un de un poste de luz haciendo su, su tarea porque en su casa no llegaba señal o sea una situación totalmente terrible no eh, esa como estaba escuchando hace poco decía no nosotros en lugar de, de, de traer a estos estudiantes no los estamos excluyendo del sistema educativo no O sea los chicos no se están formando ni nada. Eh, creo que la deserción en Puno nomás eran, creo que no sé, creo que me quedo corto con 100.000 estudiantes que están dejando la escuela, las clases virtuales, por irse a, a trabajar, ¿no? A, a, a algo, ¿no? Entonces, este, nosotros también, ¿no? En la pandemia, pues pudimos ayudar a los que podíamos dentro de nuestro, de, de, nuestro, de nuestro alcance y a partir de varios reportajes que estuvimos en, en la televisión abierta del país, eh, sobre todo en un dominical que, que tuvimos este, un, una ayuda a un estudiante destacado en una zona vulnerable del país. Eh, entonces, a partir de ahí comenzaron a, a llamarnos, a, a, escribir, a escribirnos. Creo que hemos recibido cerca de 5.000 comunicaciones este donaciones ¿no? de, un, de un equipo, entonces nosotros no somos una ONG aún este, somos un emprendimiento un startup social ¿no? familiar y teníamos igual otra, otra vez la, la, la decisión, ¿no? oye, miramos por un lado y decimos, ¿sabes qué? no te puedo ayudar lo siento, o nos comprometemos y hacemos algo, y es así que, que surge nuestra campaña de donación Dona una guagua laptop, educa un niño que Tenemos ahorita cerca de 1.200 estudiantes con, en 19 departamentos del país esperando eh, poder beneficiar. ¿no? So, ahorita la campaña sigue abierta, hemos podido beneficiar, me parece, a un 5 o 7%, es bajo todavía, pero la idea es que más personas, más instituciones se sumen. Entonces, la pandemia nos dio esta oportunidad. Nosotros nunca habíamos hecho una campaña de donación, jamás. Y gracias a amigos, compañeros, profesionales, independientes que nos comenzaron a ayudar a estructurar esta campaña, no, no solamente aquí, sino del extranjero. Y es así que casi el 70% de donaciones han venido de, de, de afuera eh, y eh, estamos relanzando la campaña nuevamente, estamos viendo eh, lanzar un proyecto que se llama Patrocinio Guagua Laptop, que no solamente es el equipo, sino... Es eh, todos los planes de capacitaciones en desarrollo de coaching educativo, desarrollo de habilidades blandas, habilidades tecnológicas. Entonces, la, la pandemia nos dio una oportunidad a nosotros de, de seguir ayudando ¿no? De, y tomar acción aún más con esta campaña que te comento: Don una guagua, guagua laptop, educa a un niño. ¿no? La página es www.guagualaptop.com. Eh, pueden encontrar todas las formas de de donación y, y pueden ver este, los casos que tenemos eh, eh, a, en este momento, y ¿no? que están a la espera de, de, de, una, de, un, de una donación, ¿no? Entonces, no solamente, como te repito, es entregarle eh, una herramienta tecnológica, sino acompañar, acompañar esa herramienta con capacitaciones, empoderar a estos chicos, eh, brindarles eh, cosas que les van a servir, ¿no? Oye, de nada sirve, de nada sirve que el chico sea un experto, en base de datos, en programación, cuando él no tiene esa facilidad de poder pararse o, y presentar su proyecto, ¿no? Definir una problemática y presentarla y llevarla al mundo real y solucionar y buscar soluciones, ¿no? Entonces tienes que primero fortalecer eso y de ahí ya poco a poco capacitaciones en IoT, en robótica, en lo que es este eh, desarrollo de software, en, en lo que es programación, codificación, ¿no? Desde Python, en fin, ¿no? Eh, todo lo que le permite a ellos, ¿no? Pero un, un tema de codificación orientado a la realidad, ¿no? Que les sirva de algo, y se, se nos ocurrían cosas así, que el estudiante que está a 3.800 kilómetros en alguna zona alto andina, este desarrolle hoy acá, cultivamos una tipo de papa nativa y esa comunidad no es visible en el mundo, nadie sabe que esta, este tipo de papa nativa la producen acá, oye, desarrolle un landing o un blog contando eso y, y que todo el mundo lo vea no y promocionarlo así, o que a través del IoT puedas co conectar sensores y puedas saber oye, este cómo está la temperatura en fin, tantas cosas eso es lo que buscamos con, con, con Guagualacto y la pandemia desde el año pasado y, y ahora no con el Nación y con este programa de patrocinio patrocinio Guagualapto que vamos a, a sacar en esto un par de semanas para que público en general este empresas privadas, públicas se sumen ¿no? y puedan apadrinar los famosos padrinos mágicos para estos estudiantes que requieren en este momento tan importante de pandemia una herramienta que les permita no ser excluidos de la educación, ¿no? sino al contrario incluirlos y brindarles oportunidades, ¿no? Para que es un efecto multiplicador, ¿no? Tú ayudas a estos chicos y ellos se convierten en agentes de cambio para su familia, para su comunidad, para el país, para la región y el mundo, ¿no? Eso es lo que, lo que buscamos, ¿no? Darles oportunidades a estos chicos, ¿no? Justo de todas esas 5.000 llamadas que hemos recibido y comunicaciones, eh, lo que notamos es que la mayoría de padres ven en la educación de sus hijos una oportunidad, para salir de ese estado de vulnerabilidad en la que se encuentra en el evento. Entonces ellos están apostando todo, todo, para la educación de sus hijos. Y es este valiosísimo eso, nosotros estamos comprometidos a seguir apostando y ayudando a, a, a estos padres y estos estudiantes, ¿no? Que, que, que lo que buscamos es eso, ¿no? Que los chicos se conviertan en agentes de cambio y puedan este, mejorar la sociedad, ¿no?